Eh, pues... sigue la racha de, de vídeos. Eh, hoy voy a hacer un vídeo un poco distinto eh, porque en vez de dedicarme al tema solista, me voy a dedicar al tema rítmico, ¿vale? El ritmo es muy importante. Eh, creo que últimamente, casi todo el mundo hace... Cuando, digamos, yo empezaba, primero todo el mundo aprendía a hacer eh, ritmo y luego todo el mundo quería hacer solo. Y ahora es al contrario, ahora parece ser que todo el mundo quiere, quiere tocar solo directamente. Cuando es muy importante también ser capaz de hacer el ritmo Entonces hoy voy a hacer un poquito de ritmo eh, Voy a coger un, eh, un típico progresión de acordes de bluegrass o de folk Que en realidad se pronuncia folk, ¿vale? Del folk que decimos nosotros los españoles, folk en inglés Y, y lo que vamos a hacer es eh, un par de, de truquitos para que suene interesante Para que no suene, son los acordes típicos de iglesia pero si, eh, sin ese componente eclesiástico ¿Vale? Eh, acordes típico va a ser sol, do, sol mayor, do mayor, re mayor Y a lo mejor vamos a meter un la mayor también ¿vale? Bueno, y me diréis, ¿y qué hace el gilipollas este con la guitarra en la cabeza? Pues mira, me la voy a quitar ¿Ves? ¿Es mejor que esté con la guitarra en la cabeza? Sí, ¿no? Pues ya está, eso, de eso se trata Iba a poner, estaba pensando ¿ves? Es que me, me he hace un rato Iba, pues, bueno, hace un rato largo, pero es que paso de ducharme todavía voy a poner la pala aquí pepefón Pero digo yo, eh, ¿por qué voy a poner yo la pala pepefón? Si, <coughs> si no me endorsean eh, Pues eh, pepefón, si me queréis endorsear, aquí estoy vale eh, Yo tengo un par de guitarras pepefón Y, y las uso Venga, vamos al lío el, acol, el acorde, el acorde sol, vale este sería sol este lo conocéis ya de sobra, me imagino, tocaréis canciones eclesiásticas, a tutiplén. El segundo acorde este es Sol mayor, el segundo acorde que vamos a poner es Do mayor, que también lo conoceréis de sobra. Vamos a poner eh, también el acorde Re mayor, ¿vale? que también lo conoceréis de sobra. vale. Y quizá voy a poner una segunda variación en la que voy a poner el acorde La mayor. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues no, lo primero que vamos a hacer es cambiar el, el sistema de poner los acordes. Eh, en el mundo, eh, esto es un, el rincón filosófico, eh, la vida evoluciona gracias a la ley del mínimo esfuerzo. Eh, mentira! Eh, que sí, hazme caso, niño. La ley, eh, perdón, la ley, el mundo evoluciona gracias a la ley del mínimo esfuerzo. ¿Por qué tenemos ordenadores? ¿Por qué tenemos eh, coches? ¿Por qué tenemos todo? ¿Por qué...? ¿Por qué evolucionan las lenguas? Pues porque eh, tratamos de hacer lo máximo con el mínimo esfuerzo posible. Eso es una ley universal. Eso es mejor que las matemáticas. Por lo menos en cuanto a la humanidad. En cuanto a la humanidad y a todo. La evolución se basa en la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, la música exactamente es igual. Cuanto menos esfuerzo hagamos para, para cualquier cambio, para poner una nota, para poner un acorde, etc., eh, mejor, mejor, ¿por qué? Pues porque nos vamos a equivocar seguro menos y vamos a poder tocar más rápido. Entonces, fijaros en el movimiento de dedos de cuando cambio de sol a re, ah, perdón a mí, eh, otra vez, de sol a do. Tengo que mover todos estos dedos, tengo que mover todos los dedos. Esto es fuente de problemas, ¿vale? uy, me equivoco, y pongo aquí el dedo, o me equivoco, uy, pongo este aquí, ya estoy poniendo otra cosa, ¿vale? Entonces, siguiendo la ley del mínimo esfuerzo, menos es más, pues el acorde sol en vez de ponerlo así, lo voy a poner así. ¿Lo estáis viendo? Quizá nos cueste un poquito más de trabajo al principio, pero una vez que, lo, que, lo tenemos que nos hemos acostumbrado a esto, veréis que es, fijaros, vamos, no tenéis que ver nada, nada más fijaros cómo cambio de acorde. Y aparte, este este cambio, vamos, lo voy a hacer para que suene. Este cambio me posibilita dejar aquí el, el dedito meñiquito aquí puesto. Y este dedo meñiquito aquí puesto, eh, me, me está haciendo que suene la cuerda tercera, que es sol al aire. Y aquí tengo la sol, el sol también, la nota sol, la primera pisada en el tercer traste. Y le da una sonoridad un poquito más, más interesante. Y aparte hace como que continúe, con una especie de nota pedal, que continúe. ¿Vale? Continúe el, el, la nota anterior. El, la nota, el acorde anterior. Que se me lengua la traba. Eh, yo entiendo que, que entendéis que todo esto de cachondeo, claro. Bueno, lo que estoy diciendo esto sí es serio, ¿eh? Pero lo de la lengua, se me lengua la traba, evidentemente es un chiste. Ja, ja, ja, ja, ja. Bien, pues entonces tenemos eh, el Sol que lo vamos a poner así el Do que lo vamos a poner así y el Re que lo vamos a poner así, ¿vale? Aquí no nos queda más remedio que, que cambiar de aquí a aquí. Podríamos dejar este aquí también, eh, pondríamos la cuarta suspendida, pero bueno, no nos hace falta ¿Y por qué eh, lo ponemos así? Pues porque aparte vamos a hacer, le vamos a dar, en vez de tocar simplemente en plan rítmico Iglesia Vale, ¿vale? Lo vamos a, le vamos a dar un cierto aire country vale Y para eso vamos a tomar el, el papel del bajista El bajista haría Vale, va a tocar tónica y quinta Pues nosotros vamos a tocar también tónica y quinta Vamos a tocar la tónica Y en este caso la tercera manera que va, vamos a tener un ritmo. ¿Vale? Bueno, puesto pues en cuanto al sol, solo lo que estamos haciendo es golpeo tónica, en este caso tercero. Luego cuando cambiemos a do. No puedo darle a la, a la prima al aire, porque la prima al aire es mi, perdón, la prima a la sexta, es mi, y eh, no entra, entonces tengo que hacer esto. Desplazo el dedito, el, el dedo corazón, lo desplazo de la, de la cuerda quinta a la cuerda sexta. el caso del re, la, las dos eh, cuerdas que voy a tocar para hacer el ritmo están al aire. Sería la quinta, la perdón, la cuarta y la quinta. Entonces hago... A ver si le doy bien. Y vuelvo. De manera que el ritmo queda así. Vamos a hacerlo primero simple. que se haya visto bien, porque mientras estaba mirando, pues quizá me he desplazado un poco el dedo, ¿vale? Eso es el ritmo. Bueno, voy a cambiar de ángulo. Eh, voy a subir esto un poquito, ahí. Bueno, nos fijamos ahora en la mano derecha. La mano derecha es la que va a hacer el movimiento de tocar bajos y luego el golpe en las, en las cuerdas más finas, ¿vale? Entonces, cuando estoy en el, en, el, en el Sol, hago... Fijaros cómo tengo la mano, ¿vale? Yo la suelo apoyar en el puente, pero sin tapar, ¿vale? Es decir, un poco como detrás del puente. También la puedo hacer aquí, que quede un poco más al aire, ¿vale? Pero la ventaja de ponerlo aquí detrás es que, sobre todo lo vais a escuchar cuando toque el re, veis que suena como más metálico, al tocar más a más, eh, puedo sacar muchas sonoridades tocando más, a, más hacia el mástil o más hacia el puente, entonces al tocar más hacia el puente suena como más metálico y quizá eh, define más lo, los graves, ¿vale? Se trata es de dar. No pasa nada si equivocáis de cuerda y le dais de, de vez en cuando a la. Me dais la cuarta, le dais a la. Eh, por ejemplo, si estoy cuarto, cuarto eh, cuarta, eh, perdón, quinta, sexta, le doy la cuarta, tampoco pasa nada. Incluso si en vez de darle directamente, dais como a, a dos a la vez. Tampoco, bueno, no es tan preciso, pero, pero si estás acompañando voz y tal, a lo mejor incluso suena más interesante. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo básico. Lo básico que, digamos, os llevará cierto tiempo o no, o no os llevará nada de tiempo, a lo mejor quizá ya tenéis ciertas nociones y simplemente practicarlo un poquito pues le vamos a agregar variaciones, lo que va, las variaciones es como notas de transición para cambiar de un acorde a otro para que suene aún más interesante dentro de lo que cabe eh, Cuando acabe todo el proceso, lo que deberéis hacer es grabaros una backing track para practicar eh, con una escala que os voy a poner en un vídeo a continuación ¿vale? con la escala pentatónica mayor de Sol que es la que os va a permitir tocar country con, con, con esta, con, en esta lección, vale. Bueno, pues como siempre ya sabéis que por qué me tapo la cabeza con la guitarra, como no tengo sombrero a mano, pues me pongo algo. Que la verdad que es penoso. Eh, venga, os enseño la bueno, variaciones. Las variaciones uh, la variación en realidad es una cosa muy simple. Sigo haciendo lo mismo, pero cuando vaya a cambiar voy a hacer. Básicamente lo que hago es... Y así si lo he puesto de la manera tradicional. Que eh, a veces me puede interesar ponerlo así O a veces me puede interesar ponerlo así Tanto así, que es la manera más típica Como así Esta es otra manera de poner el acorde Voy a hacer un poquito de zoom ¿Vale? Es decir, no solamente eh, pisando la cuerda prima Sino también pisando la segunda sí Creo que estoy poniendo re Re, ¿vale? R, ¿vale? Pongo re, con lo cual eh, entra dentro del acorde y enriquece. Es otra opción. A mí me he empezado así, he cambiado aquí, he seguido aquí, el re y ahora al volver me ha resultado más fácil hacer así. Si os fijáis, es más fácil hacer así que hacer así. Tengo que mover más dedos, ¿vale? Entonces, probablemente si estoy tocando una canción y me fijo en mis propios dedos, probablemente cambie de una forma u otra según me convenga y según me, me, me cueste menos esfuerzo. ¿vale? Pero en principio vamos a aprender esta que, que os va a resultar muy útil. ¿vale? Entonces, lo que hago es. Aquí he hecho. Notas de la, de la escala pentatónica mayor de sol. ¿Vale? Eso es lo que estoy haciendo. Y os sonará la, la canción esta de una de Loquillo. ¿Cómo se llamaba la canción esta? Siempre quise ir... No, la de la, LA no. básicamente lo mismo que estoy haciendo yo de hecho esta forma de tocar temas country lo aprendí yo a partir de aprenderme esa canción de loquillo me di cuenta que todas estas notas si estoy haciendo un ritmo en sol entran cuando cambio siguen entrando las mismas entrando las mismas veis bueno pues a ver si nos resulta demasiado largo y si os resulta